Hoy vamos a visitar en el Estadio de la Ravide los diferentes programas de tecnificación y selección de deporte de nuestra comunidad. Eh, vamos a ver algunos, algunas modalidades de las ocho modalidades que tenemos en el centro de tecnificación que albergan a 120 deportistas y también vamos a visitar alguna selección navarra que está entrenando el día de hoy. Estos programas permiten a los deportistas eh, llegar al alto rendimiento y conseguir con ese trabajo técnico llegar a ese máximo nivel deportivo. Para ello es imprescindible aplicar la ciencia al entrenamiento deportivo. En ello se trabajan diariamente técnicos, de, técnicos deportivos, también personal del Centro de Estudios de Medicina del Deporte y técnicos del Instituto. Gracias a todos ellos se consigue que los resultados deportivos sean buenos. Este año la partida que se ha dotado para este programa es de 556.000 euros que es un 6% más que la temporada pasada. Hola, soy yane y pertenezco a la Federación Amarra de Taekwondo y participo en el programa de tecnificación. Y este pasado fin de semana he conseguido plata en el Campeonato de España por clubs. Bueno, pues eh, tenemos eh, un grupo de selección, eh, un grupo de tecnificación que, que está compuesto por junior y por, y por absolutos. Y, y que entrenamos los lunes, martes y jueves y bueno, eh, hacemos una combinación de preparación física y entrenamiento técnico táctico eh, la preparación física siempre está orientada al taekwondo y, y luego el entrenamiento táctico pues eh, se intenta hacer en la medida posible eh, que tenga más transferencia con el, con el combate utilizamos petos electrónicos, cascos electrónicos y, y bueno, eh, dentro de poco vamos a tener en febrero los campeonatos de España por selecciones y ahora este mismo fin de semana han sido los de los de clubes y bueno, dentro de nuestro grupo de tecnificación ha habido dos, dos deportistas con medalla un chico y una chica los dos juniors y de momento contentos con el, con el trabajo que se está haciendo y bueno, a seguir adelante y, y a por todas este año Soy María Ángeles Omereta, la presidenta de la Federación Navarra de Taekwondo y estamos en el centro de edificación, que es, un, es lo mejor que nos podía pasar para que nuestros competidores, ya que Navarra es una territorial pequeñita, tengamos un alto nivel y competir a nivel nacional con los más altos. Entonces nos ayuda muchísimo en lo que es la preparación física, el tener este espacio para poder trabajar. Nuestros técnicos se, están reciclados constantemente y es lo más positivo y donde podemos hacer la gran diferencia entre estar en un gimnasio y los que ya pasan al centro de tecnificación. El eh, caizo, eh, ya he dicho, en vez de la rabia se ha ido a la gimnasio, la gimnasio de la gimnasia y la gimnasia de la gimnasia que te ha gustado el club, en club, en te ha metido te ha y la percholana que se ha la percholana que está ha hecho que que Bueno, yo soy Pablo Napal, secretario técnico de la Federación Navarra Baloncesto. Eh, aquí tenemos el plan de, de tecnificación, eh, de jugadores eh, talentos. Eh, aquí tenemos, eh, cuando, eh, tenemos los jugadores más destacados eh, que cuando acaban el periodo de selecciones cadetes. Eh, jugadores junior que, que son los más destacados y trabajamos, trabajamos eh, aspectos más individuales que no... ...que complementamos el trabajo que pueden tener los clubes... ...pues eh, un trabajo técnico... Eh, ...más individualizado y con grupos muy específicos... Eh, ...un trabajo físico y un trabajo de aspecto psicológico... ...para intentar completar un poco... ...lo que son los escalones intermedios... ...que los puedan llevar a categorías que son categorías FEP en, en, en chicos, e, categorías, e, categorías de Eva o incluso de Lef Plata, que tenemos aquí Barca en Ibarque Navarra y en, y en chicas e, categorías de Nacional o incluso a un futuro de jugadoras de Liga Femenina 1 o 2. ¡Gaizo, Julen Toro Naiz! ¡Eta hemen arra miden, Nafarloko Klubak elkartsen gara judo egiteko! ¡Aztean bostegun egiten dugu, entranatzen dugu! ¡Eta la verdadera un batero, competizioa gizalten dugu! Soy Natalia Roda, eh, pues venía aquí a La Ravide para mí supone poder entrenar con más gente. Que a veces en, el, en mi gimnasio no, no tenemos suficiente gente o de mi peso, o de mi edad, o chicas. Entonces pues al venir aquí puedo hacer con más gente y entonces mejorar mi nivel. Y, cua y cuando llegue al Campeonato de España, ya poder haber hecho con vale. gente del peso. Soy José Tomás Pro, entrenador del Centro de, de Tecnificación. Y, y bueno, pues nada, llevamos un poquito el, el grupo de, de tecnicización martes y jueves, eh, entrenando conjunto con, con otros clubes importantes de, de Navarra. Y, y hacemos de lunes a viernes de 7 a 9, más o menos, unos días de 7 y otros días de 7 y media. Y eh, los fines de semana pues, hacemos o bien entrenamientos o bien competiciones a nivel nacional o, o dependiendo del de, de calendario internacional. Bueno, pues el Centro de Tecnificación es un lugar de encuentro entre los mejores deportistas de Navarra para poder subir el nivel eh, con la ayuda de todos. Es un lugar de encuentro también para todos los clubes navarros que quieran ir, ir subiendo el nivel también. Eh, es una manera de encontrar rivales diferentes que los que tienen cada uno en su club. Eh, es una manera también de motivar a, a la gente joven para que entrenen cada vez un poco más y para que puedan llegar a niveles altos de rendimiento y bueno la verdad que cada vez está viniendo más gente a entrenar, estamos muy contentos, eh, estamos todos los clubs bastante unidos ahora en el tema de, de, del centro de tecnificación para intentar que el Judo Navarro pues, llegue a lo más alto y, se, y siga viendo campeones de España y si algún día se puede llevar a alguien a una Olimpiada pues sería, sería pues, muy bonito. Y el ¿no? Hola, yo soy José Mendive. Esta selección fue ¿no? de esta la rabia, ¿no? eh, Para el campeonato de España se disputará en Mallorca, en Palma, este fin de semana. Eh, hola, soy Vicente Albizu, seleccionado sub-16 de Navarra. Y bueno, estamos aquí preparándonos para el campeonato de España, fase previa que vamos a disputar en Baleares y bueno, eh, desde luego con muchísima ilusión, con muchas ganas y, y vamos a ir a competir a tope para, para ver si podemos clasificar para la fase final.